Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo este vídeo de vela decorativa navideña Muy facilita de hacer, ponemos a fundir parafina de 56 A ver si me llega para esta bolita, aquí tenemos el molde Tenemos también aceite para que no se nos pegue la cera al molde, la brochita, la... Mecha 100% algodón Q3 Por el diámetro de la vela eh, Un pinchito para sujetar la mecha Plastilina Para que no se nos escape la cera Y aquí está el barniz De color rojo eh, Que deja un aspecto muy bonito de nuestras velas es barniz especial para velas, eh No olvidéis eso Bien, empezamos por Untar de aceite Corporal Nuestro molde, el interior De nuestro molde Así Montamos bien el molde Que no se nos escape la cera y a continuación vamos a enhebrar la mecha en la aguja. Eh, aguja, no, seguramente no tengáis una tan grande como esta, pero podéis utilizar una aguja de coser lana. A ver, ponemos, pasamos por el agujerillo. Así la mecha. Vamos a dejar una mechita un poquito larga, por si queremos hacer una decoración con ella ya veremos le ponemos la plastilina para sujetar bien la mecha y que no se nos escape la cera por aquí y... vamos a... tenía algo dentro del molde <risa> se acabo de quitarlo se había colado una... una porquería bueno, ponemos el pinchito a nuestra mecha Así, para que no se nos eh, desvíe. Que quede derechita. Bien, vamos calentando. Ya veis, se está fundiendo la parafina. Vamos a aprovechar ahora que esta, está fundida, pero no está toda. Para ir vertiéndola dentro de nuestro molde. Vamos a ir eh, vertiéndola poco a poco. Eh, para que al final no nos haga tanta oquedad. Así, más o menos. A ver, que no se nos no se nos caigan las piezas de parafina y seguimos fundiendo esa parafina ya ya tenemos otra poquita más fundida volvemos a rellenar podíamos también esperar a que estuviera toda la cera fundida y echarla de una vez pero eh, es más probable que nos quede eh, una oquedad dentro del molde bien ya, ya eché antes otra poquita. Y ahora vamos a echar la última cera. Así. Y no sobre esa. Eh, ya la hemos dejado enfriar. Le quitamos la plastilina y el pincho. Y ahora con cuidadito la desmoldamos. La primera parte. ¿Veis que a la vela le quedan unas rayitas? No pasa nada, eh, con el barniz no se van a ver, ¿eh? Está un poquito dura, vamos a empujarle. Y ahí nos sale la bolita. Ahora, vamos a hacer una cosa. Rascarle estas, estas eh, salientes que nos, cal, nos quedó en la unión de, del molde. Esta cera que nos sobresale. Ya veis, con una espátula simplemente o un cúter o un cuchillito con cuidadito y ya está ya tenemos lista bien vamos a pasar a pintar con el barniz ya os digo es un barniz bueno antes de nada hay que limpiar bien la, la vela de, de los restos de, de aceite corporal o desmoldeante si habéis, si habéis empleado desmoldeante así bien limpita por pues lo que decía, el barniz especial para velas, no vale cualquiera Este es un barniz especial eh, Ya está preparado para cuando se consuma la vela No va a echar nada tóxico ni nada Hemos removido muy bien el, el barniz Porque eh, normalmente quedan pozos abajo Y ahora lo aplicamos Lo ideal de, para aplicar este barniz Inmersión Inmersión de la vela dentro del recipiente. Pero claro, yo tengo un recipiente pequeño y la, la vela no me entra. Así que otra opción, pintarlo pues con un pincelito, como estáis viendo un pincel, y ya cor eh, corre muy bien la, la, el barniz. Voy a cortarle el exceso de mecha que me molesta ahora mismo. No quiero que se manche mucho con el barniz. Y bueno. Le aplicamos barniz Si fuera necesario echarle otra capa Pues bueno, también se le podría Echar otra capa, otra capa De barniz Barnizamos por Todas las partes de, de, nuestra, de nuestra esfera Por la parte inferior también Bien... Ya ves, podéis intensificar un poquito más el color añadiéndole una capita más. Nos queda como un, un color cereza, un rojo cereza. Ya veis, no es complicado lo que estamos dando hasta ahora. Hemos hecho una, una vela normalita. Podríamos haberle echado aroma si quisierais, pero bueno, lo he dejado así. Ahora, eh, para hacer la, la nieve, la especie de nieve por encima, bueno, estáis viendo cómo ha quedado la bola, hemos calentado para final de 56 con un poquito de crayola, voy a echarle otro trocito más, para que sea un, un blanco muy intenso. Eh, no está fundida de toda esta cera y me viene bien eso. Porque no quiero la que la acera esté muy caliente Para que se resbale del todo Quiero que se me pegue en la parte superior De la, de la bola Así poco a poco eh, ¿Qué podríamos hacer con esta bola? Eh, con esta esfera eh, Pues en vez de echarle nieve Pues hacerle unos dibujitos en dorado Por ejemplo Con pintura dorada eh... Creo que queda mejor que si le metiéramos plateada O otros colores también se podrían emplear Pues así, eh, le vamos echando poco a poco la cera por encima Intentando eh, que nos quede lo más lisa posible la parte superior Y bueno, esto ya es a gusto de cada uno, eh, la vais viendo, si os gusta muy cargada de nieve, si no, estos goterones blancos simulando la nieve. Vamos a coger otra poquita más, o no, ya voy a dejarlo así. Y bien, aquí tenéis el resultado, es una vela muy sencillita, muy resultona para hacer una mesa, una decoración de mesa de navidad. Y os animo a que la hagáis. Muchas gracias por verme. Y chao.